al sur con Cundinamarca y al oeste con Caldas y Antioquia. Se creó durante la Reforma Constitucional de la Confederación Granadina el 22 de mayo de 1858. En el territorio de ese, se, se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo el libertador Simón Bolívar lo denominó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 ICA Cercado. Este nombre le fue dado al departamento en 1821 por el Congreso de Cúcuta en honor al río Yacá, nombre chicha del río Teatinos, en el cual se encuentra el puente en donde se libró la batalla más determinante para la independencia de Colombia. Antes del Congreso de Cúcuta la jurisdicción del actual departamento hacía parte de la provincia de Tunja, recibiendo el mismo nombre de su ciudad capital, Tunja. Los primeros pobladores del territorio boyacense llegaron unos 12.000 años. Hacia el año 500 a.C., el pueblo musca ocupa la región, la cual en sus manifestaciones de organización social, cultural y productiva era la más desarrollada del país. En el momento del llegada de los Españoles, el territorio Muisca estaba organizado en tres casicatos, unsa bajo el mando del Saque, Tundama y Sugamusi. Fue uno de los pueblos que alcanzó el mayor desarrollo cultural en Sudamérica septentrional. Se dedicaban principalmente a la agricultura, los tejidos y el trabajo minero.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 Templos, conventos, calles y monumentos históricos dan cuenta de su protagonismo en los dos pasadas centurias. La Constitución de Cúcuta en 1821 dividió el país en departamentos, estos en provincias, las provincias en cantones y estos últimos en parroquias. Así inició su vida como entidad administrativa el departamento de Oyacá, integrado por las provincias de Tunja,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 se crearon cuatro departamentos, Tunja con 42 distritos, Tundama con 46, Casanare con 21 y Oriente con 6. Mediante la Constitución de Rionero en 1863, las divisiones administrativas de hoy acá sufrieron varias modificaciones y según la Ley del 10 del mismo año, se adoptó una nueva división en seis departamentos, Casanare, Tundama, Norte, Occidente, Oriente y Centro. La Constitución de 1886, de carácter centralista, dividió el país en departamentos, este en provincias y las provincias en municipios. La Ley 68 de 1890, se dio a Boyacá, el territorio Vázquez, actualmente Puerto Boyacá, 11 por decreto ejecutivo número 306, y por el decreto ejecutivo número 306 de 191, varios municipios le fueron segregados para constituir la comisaría de Arauca. Posteriormente, los municipios pertenecientes de la Orinoquilla formaron la Intendencia de Casanare, siendo su territorio anexado nuevamente al departamento de Boyacá en 1950. En el año de 1973 se agregaron de nuevo, estos municipios para conformar el territorio actual. En Boyacá nació ocho presidentes de la República de Colombia. José Joaquín Camacho, 1814-1815, nacido en Tunja. José Ignacio de Márquez, 1832-1837-1841, en Ramiriquí. Santo Acosta, 1867-1868 en Miraflores. Santo Gutiérrez, 1868-1870 en El Cocuy. Sergio Camargo, 1877, interino en Isa. Rafael Reyes Pieto, 1904-1909 en Santa Rosa de Viterbo. Enrique Valle Herrera, 1930-1934 en Guateque.